Parámonos listas, ¿no? Casi, Casi para con... sí. Cuando el señor Zafer, el que está acá, microfoneando Disponga, vamos a estar en vivo Con <risa> Tini, que me explotaron las redes sociales hoy ¿Cómo te quieren? Sí, increíble, increíble fue una cosa que, viste, les avisás Y dos minutos están ahí, no sabes cómo El otro día que fuiste a lo de Mirta sí. eh, Me dieron, estaba repleto de gente esperando tener. Sí, increíble. La verdad es que sí. Y veces no lo puede creer porque no, no está como por abajo, ¿no? Sí. sí oh, bueno. bueno, esto es lo que pasa antes de una nota. Todo lo que hacemos acá... Es que está ¿Para está por aquí o por qué lugar de todo? Twitter. Twitter. Un poquito de cada cosa. Okay, un, poquito. un poquito para cada grupo de fanáticos. Un anticipo para los que mm. van a ver <tose> En Facebook.com <en> Facebook. <tose> <tose> <tose> barra infoae. Sí, sí el hashtag eh, estoy así, estoy tini en infobare nos puede mandar sus preguntas que se las vamos a hacer todas a Tini un, ya en, en minutitos estamos en vivo hacer vos y yo? Sí. Todo tuyo. al contrario bueno detenemos preparándonos listas no casi para cuando el señor zaffer que está acá microfoneando disponga vamos a estar en vivo con <Risas> Tini que me explotaron las redes sociales hoy ¿Cómo te quieren? increíble, increíble cosa que, viste, avisás y do, do, dos minutos están ahí lo no sabes cómo. El otro día que fuiste a lo de Mirta, sí. eh, me dijeron estaba repleto de gente esperando que no sí, sí, increíble. La verdad que sí. Y Mirta a veces... No lo puede creer porque ¿no? o está sea, Como por abajo, ¿no? Sí. sí bueno, esto es lo que pasa antes de una nota. Todo lo que hacemos acá saliendo por para país, o cómo, o por qué lugar de comer. Twitter. Twitter. Un poquito de cada cosa. Un poquito para cada grupo de fanáticos. Un anticipo para los que van a ver el en Facebook.com barra infobae. Con el hashtag Tini en infobae nos puede mandar sus preguntas, que se las vamos a hacer todas. A Tini. ya en minutitos estamos en vivo. Todo tuyo. Gracias. Al contrario. Bueno, le tenemos...